Bueno, pues la sesión va a ser grabada y lo primero enviaros un saludo y daros la bienvenida a esta presentación en Aula 2021. Esperamos que disfrutéis de esta sesión, que os resulte orientadora, útil y dinámica. Y además, sobre todo, queremos responder vuestras dudas, vuestras inquietudes y, sobre todo, pues atender vuestras sugerencias para que nos elijas, para que elijas a la Escuela Superior, Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá para continuar con tu futuro académico y curses alguna de nuestras ingenierías. Entonces, eh, lo primero, comprueba que puedes escribir en el chat. Nosotros nos vamos a encargar de ir trasladando todas las cuestiones planteadas a, a nuestros invitados y entre ellos, pues contamos con el director de la Escuela Politécnica Superior, José Antonio Portilla. En mi caso, pues soy Elena Campo y soy directora de promoción y relaciones con empresas también en la escuela. Y como no, nos acompaña Elena González, que es la delegada de la Escuela Politécnica Superior y que nos va a mostrar como estudiante y como representante de, de todos los estudiantes, cómo es la vida en la universidad, las actividades que se coordinan desde las delegaciones. Y bueno, pues a vuestra disposición también para todo lo que os pueda interesar a través de nuestras redes sociales o del de correo electrónico. Y sin más, pues comenzamos con el saludo y la presentación de, del director de la Escuela Politécnica. Buenos días, José Antonio. Buenos días, Elena. Buenos días, resto de compañeros, queridos madres, queridas madres, queridos padres que, y sobre todo queridos eh, estudiantes que eh, estáis... Preparándoos para comenzar una, una etapa maravillosa, una etapa muy divertida, muy excitante, muy, muy bonita en, en, en definitiva que son vuestros, vuestros estudios universitarios. Es para vosotros precisamente para los cuales queremos dirigir concretamente la presentación que os, que os vamos a hacer sobre eh, la Escuela de Ingeniería dentro de la Universidad de Alcalá para intentar pues, bueno, pues daros un baño de, de qué es lo que hacemos aquí, cómo lo hacemos, por qué creemos que somos buenos haciéndolo y además intentaros convenceros de que de que esta es una muy buena escuela en la cual os podremos formar profesionalmente y en cierta manera también en, en, en valores sociales y valores personales para que afrontéis con plena seguridad y garantía vuestro desarrollo profesional, que además va a ser largo durante, durante muchos, muchos años. Eh, la idea es eh, plantearos una pequeña presentación sobre qué es nuestra escuela, hablando de, de las ramas correspondientes de ingeniería que se imparten aquí, y aparte algunos aspectos adicionales. Eh, sin más, me gustaría entrar directamente en, en un aspecto fundamental que tenemos dentro de la Escuela Politécnica Superior, que es el compromiso con la calidad. La escuela, como veremos más adelante, la Escuela Politécnica tiene todos los niveles de formación universitaria a los cuales podamos aspirar. Evidentemente, tenemos la formación de grado, es decir, vosotros entráis dentro de la universidad y pues, la idea original es hacer un grado. Seguidamente, cuando acabamos un grado, evidentemente podemos irnos al entorno profesional, pero nuestra recomendación es que completéis vuestros estudios, ya sea con uno de los denominados másteres habitantes, másteres que proporcionan la calificación de ingeniero, porque el grado es la calificación de ingeniero técnico, o con otro máster especializante que os apunte exclusivamente a esos que son vuestros intereses. Y una vez acabado el nivel de máster, tendréis una formación espléndida de ciclo largo, Aquellos que lo consideréis podéis continuar vuestra carrera investigadora mediante eh, la realización de un doctorado. Pero todo eso, todo este, digamos, proceso que os he comentado, de, de, que lleva varios años, evidentemente, normalmente para que podamos dar cuatro o cinco años un grado, un año, dos, un, un máster, y otros dos, tres años un doctorado, todos estos ciclos que os, que os hemos contado, la, una de las características comunes que pueden tener todos ellos dentro de la Escuela Politécnica Superior es una apuesta clara por la calidad. Y esa que muestra clara por la calidad se, se, se, se puede ver o es sistematizada en la consecución de sellos de calidad que tienen muchas de nuestras titulaciones. No tienen, básicamente es porque todavía no nos ha dado tiempo a pedirlos, pero por ejemplo, todas las titulaciones de la rama de ingeniería de telecomunicación tienen el sello de calidad europeo llamado, eh, denominado UREIS, también lo tienen las titulaciones de la rama de industriales, y es un sello que nos pone o nos equipara al nivel más más alto que puede tener una universidad europea y simplemente por, por acuerdos de, de tratados incluso universidades americanas. Además debemos decir que, que en la rama de ingenierías en los diversos rankings internacionales nosotros nos encontramos muy bien situados en el QS World University Ranking nosotros nos encontramos entre las 500 mejores universidades del mundo y diréis, 500 a lo mejor no es para sacar pecho y yo, yo os debo decir, mirad, es que en, en el mundo hay 10.000 universidades estar por intento de las 500 mejores es que tenemos un 9,5 medio sobre 10 yo creo que eso sí es para, para estar orgulloso además, una de las características muy, muy interesantes es que eh, tenemos, como veremos más adelante, unos grupos de investigación muy activos con profesor, un profesorado muy joven que además está en contacto directo con la empresa. Y eso lo que hace es que los desarrollos, el estado del arte de la tecnología, no solo se aplique dentro de la parte de investigación, sino que to cojamos todo ese conocimiento y lo pongamos al servicio de, de la docencia. Eh, además, algunas, algunas cifras genéricas que os quiero dar sobre la escuela. La escuela, es grande, la escuela es grande, tenemos ahora mismo nueve titulaciones de grado, vamos a implementar otras dos que ahora mismo os contaré. Tenemos pues, dos titulaciones de máster habilitante, unas cinco o seis másteres eh, especializantes de los diversos departamentos, de tenemos cuatro programas de doctorado en total. Estamos hablando de una escuela que andará en los dos, entre 2.600 2.700 estudiantes, unos 400, 500 profesores y unos 200 personas de administración de servicio. El ratio, que es una de las cosas más interesantes que nosotros tenemos, tenemos unos ratios muy, eh, muy buenos en cuanto al estudiante-profesor. Eh, cada uno de los grupos estamos hablando de que en los cursos primeros donde tenemos, donde tenemos más... Eh, más estudiantes, pues en los grupos pequeños podemos hablar de un profesor, 20 estudiantes, en los grupos grandes evidentemente eh, de teoría tenemos unos cuantos más, pero a medida que vayamos avanzando y especializándonos, nos podemos encontrar que un profesor claramente puede, puede estar dando clase a 10, 15 personas, con lo cual nos conocemos sus nombres, sus apellidos, cómo son sus circunstancias y podemos proporcionarle el mejor servicio a la hora de eh, realizar la docencia personalizada, que es una de las cosas en las cuales nosotros nos sentimos más orgullosos. Bien, habiendo pegado un brochazo a, a los grandes números y las cosas que, por decirlo de alguna manera, más me, me gusta, sí, me, sí querría entrar en, en lo que es el ingeniero. ¿vale? Eh, muchas veces la, la televisión no, nos malogra, y entonces cuando alguien empieza en un ingeniero pues, pues se recuerda de la serie de Big Bang Theory, en, en, en la serie de Big Bang Theory el ingeniero es el, el, el, el, el, el menos cualificado, si queréis, el más friki de, de la cuestión y así nos han puesto muchas veces en las películas. Eh, yo me acuerdo en, en Jurassic Park que el guay es el antropólogo y el ingeniero informático es el que la vía parda. Pero, pero eso no es así en la realidad. Eh, debemos tener en la cabeza que los ingenieros de cualquiera de las ramas, pero más concretamente de las tres ramas que tenemos aquí en la escuela, y no lo digo por ellos, sino porque somos los que más involucrados estamos en la transformación digital que se está viendo ahora, estamos arriba del todo de la cadena. Es decir, desde gente como Mark Zuckerberg a gente como Jeff Bezos, pero son, son ingenieros. Eh, Tim Cook, el CEO de Apple, pero es que además, acabo de decir los nombres de, de, de, de, de chicos, pero también tenemos un montón de personas, de, de chicas que son ingenieras y que están a la cabeza de sus empresas. Ahora mismo podemos citar a Cristina Álvarez, que ha sido CTO de Telefónica Internacional, es decir, una de las personas más grandes con más poder en el tema de las telecomunicaciones que pueda haber en España, seguramente en Europa. Es decir, lo que quiero transmitiros es, los ingenieros tenemos, no somos para nada frikis, estamos en lo alto de todas las organizaciones que vosotras podéis imaginar, no solo en las tecnológicas y además... Tenemos la capacidad, y esto es para mí muy importante, de cambiar el mundo, de cambiar la sociedad. Somos nosotros los ingenieros los que cogemos las cosas que ha pensado un señor hace 15 años y, y verdaderamente las llevamos a la práctica. De hecho, todos, estoy seguro de que todos vosotros conocéis el Gagenheim y conocéis el nombre de su arquitecto, pero el Gagenheim no hubiese sido posible en palabras de su propio arquitecto si no hubiesen unos ingenieros industriales por debajo, un ingeniero civil es por debajo, que han sido los capaces de coger el sueño de una persona y construirlo. Por lo tanto, esos dos mensajes, estamos en la parte de arriba de la sociedad y somos la gente específica que se dedica a cambiar el futuro. ¿Y cómo lo cambiamos? Bueno, pues, pues los ingenieros lo cambiamos en muchas ramas. Eh, de todas las ramas que hay dentro de la ingeniería, empezando por, por las cosas que más pesan, que pueden ser ingenieros navales, aeronavales, pasando por camino, nosotros tenemos aquí tres, tres ramas que, como os he dicho, creo que son aquellas que están más activas a día de hoy en el cambio de la sociedad, que es, eh, empezando, como acabo de decir, de las cosas que más, menos pesan a las que más pesan, pues la primera rama sería la, la ingeniería informática, la segunda, la ingeniería de telecomunicación y la tercera, ingeniería industrial. Es complicado para padres, estudiantes eh, o futuros estudiantes tener claro dónde se encuentra encuadrado cada cosa y además dentro de cada una de las ramas es complicado distinguir las diferencias entre cada una de las titulaciones. Yo voy a intentar daros un brochazo eh, para, de punto gordo, si queréis, para intentaros hacer la distinción entre cada una de ellas. Y voy a comenzar por la rama de informática. Lo primero a qué se dedica a una persona... Que, que venga a hacer la rama de informática. La, lo primero que quiero que sepamos es que no estamos hablando exclusivamente de programar. Por supuesto, un ingeniero informático en cualquiera de las versiones de las que vamos a hablar ahora tiene que saber programar y tiene que saberlo hacerlo muy bien. Pero no es solo esa su función. Su función es pensar, razonar, construir, hacer diagramas de bloque. Que te venga una persona con un problema en cualquiera de las ramas, ya sea sociológica, profesional, industrial y que un ingeniero que, que salga de esta escuela además tiene que tener la capacidad de coger ese problema, partirlo en bloquecitos y después con cada uno de esos bloques ser capaz de desarrollar, entre otras cosas, los software que podrán resolver ese problema. Y por lo tanto, la, la gente en la que, que hace una ingeniería informática se dedica pues, desde desarrollo de software, a temas de ciberseguridad, big data, inteligencia artificial, dirección de proyectos informáticos, a descubrir una arquitectura nueva de computadores que le va a permitir mejora. Y en ese sentido, ahí me gustaría ya hablar de cada una de las tres titulaciones. Una, un pellizquito que estamos ofreciendo aquí dentro de la rama de informática. Digamos así, la más cercana a la parte de economía sería el grado de ingeniería en sistemas de información. Todos sabemos que, los, que, que las grandes compañías ahora mismo están trabajando pues, con grandes sistemas que almacenan datos, que procesan datos y que los tienen que recalcular y, y presentar. Pues un ingeniero en sistemas de información se dedica desde el diseño de esos sistemas a la puesta en marcha y de operación de los mismos, ¿vale? para hacer como de interfaz entre el mundo empresarial y el mundo de, de, de, de la informática. ¿vale? Un grado en ingeniería informática, propiamente que es el nuclear de, de, de, de la rama, es una persona que va un poco más arriba, es decir, estaríamos hablando de alguien que trabajaría en aspectos relativos a sistemas, a desarrollo software, a inteligencia artificial, big data, es decir, en la rama concreta que nosotros además tenemos allí, que es la rama de computación, estaríamos ahí orientados. Y sosteniendo todo ello se encontraría lo que denominamos el ingeniero de computadores, ¿vale? el grado en ingeniería de computadores, el ingeniero de computadores, que es una persona que lo que se trata es de diseñar por dentro por dentro, cómo van a ser los sistemas hardware que van a sostener todo aquello que os acabo de decir. ¿vale? Y que además van a servir de interfaz para la siguiente rama. ¿vale? que es la rama de ingeniería de telecomunicación, que, cuyas titulaciones más próximas, digámoslo así, lindarían con la de ingeniería de computadores y que por el otro lado lindaríamos con la ingeniería industrial. ¿vale? ¿Qué es un ingeniero de telecomunicación? Pues un ingeniero de telecomunicación es alguien fundamental ahora mismo, porque si el ingeniero, el ingeniero informático es la persona que lo que hace es desarrollar las aplicaciones que corren ¿Vale? O correr, entendeme, ent ent ent que funcionan sobre eh, actualmente un ingeniero de telecomunicación en mucha parte, ¿vale? Se dedica a diseñar, a construir y a realizar las infraestructuras completamente necesarias que nosotros tenemos a día de hoy y que nos permiten tener todos los servicios que nosotros ya damos por naturales. Por ejemplo, nosotros para nosotros Internet es un servicio de acceso que le damos por natural, pero Internet tiene en forma masiva tiene 20 20 20 años. Las comunicaciones móviles, es decir, todo el mundo, incluido yo, estamos con el móvil viendo vídeos de YouTube o similar. Pues hay unas infraestructuras de comunicaciones móviles que se dedican, que, que, que neces son necesarias para poder usar ese servicio sobre ello construimos además nuevas particularidades como puede ser internet de las cosas todos esos sensores que estamos poniendo que hacen que nuestras ciudades sean inteligentes esos smart environments que, nosotros, que, que, que a día de hoy son tan, tan buenos porque nos permiten vivir en un entorno mejor también los ingenieros de telecomunicación son la gente que con carácter general lo realizan y además antes os estaba diciendo que eh, el, el arquitecto de computadores, el ingeniero que hace las arquitecturas de computadores es el que linda, correcto, cuando nos el, linda con una parte muy específica de la ingeniería de telecomunicación y me da pie para ir contando titulación tras titulación. La que te linda más con ingeniería informática es el grado en ingeniería telemática. Si un ingeniero de arquitectura de computadores, un ingeniero de computadores se dedica a diseñar un ordenador por dentro, llevándolo al extremo. ¿vale? Un ingeniero telemático lo que hace es interconectar sistemas de computación. ¿bien? Es decir, es aquella persona que establece los lenguajes, los protocolos con los que hablan las máquinas. Ese sería el ingeniero de redes, por decirlo de alguna manera. ¿Y un ingeniero en telemático ¿de qué, en, en qué va a trabajar? Pues en Internet de las Cosas, con los protocolos que se comunican, para hacer redes y servicios telemáticos, es decir, redes, las los servicios con los cuales estamos funcionando. La ciberseguridad, que antes os he comentado que es parte del territorio de ingeniero informático, también es territorio de un ingeniero de telecomunicación de la parte de telemática. El siguiente paso, ¿vale? desde, las, desde las cosas que menos pesan a las que más pesan, sería un ingeniero en sistemas de telecomunicación. Si un ingeniero telemático está hablando de bits que se comunican, un, un ingeniero en sistemas de telecomunicación estamos hablando de infraestructuras. Un, un, un ingeniero de sistemas de telecomunicación se encarga de planificar y diseñar una red de comunicaciones móviles 5G. Es decir, determinar cuántos y cuáles son los sistemas que tienen que ir puestos en esas torres que nosotros vemos encima de los edificios o cuando caminamos por la carretera o, o vamos en coche por la carretera para que nos den servicio. Pero no solo eso. También es un ingeniero que, por ejemplo, diseña sistemas radar para la defensa o sistemas radar para los aeropuertos. Es una persona que diseña los radioenlaces o las fibras ópticas, o es capaz de establecerte una planificación de la fibra óptica, o diseñarte el conjunto de infraestructuras que van dentro de un edificio. El siguiente eh, titulación en esta línea sería el de electrónica de comunicaciones, que es alguien que dice, ah, bien, pues yo, yo ya tengo a alguien que me diseña los protocolos que comunican los, los elementos, Alguien que es capaz de planificar grandes sistemas con sus elementos, con sus redes, con sus antenas, con sus elementos de transmisión, pero alguien tendrá que hacer el hardware, alguien tiene que diseñar la placa correspondiente con su circuitería, con sus eh, sistemas electrónicos, pues ahí es donde entra un, un graduado, un ingeniero en electrónica de comunicaciones. Evidentemente no solo, os doy algunas... Pinceladas, porque un ingeniero de electrónica de comunicaciones también hace asuntos relativos con visión artificial, robótica, sensorización, potencia, es decir, todo lo, lo que es eh, red de energía también es su campo. Para todos ellos además hay una visión sobre, o podemos darles un perfil de gente que se dedica a la redacción de informes sobre medio ambiente, acústica, sostenibilidad y además, ¿vale? Por encima de ello todos... Muchos de ellos, incluido yo, somos peritos judiciales, igual que lo son los ingenieros informáticos. Es decir, tenemos múltiples salidas profesionales. Como esto, cada uno de estos, digamos, tres titulaciones, está en una pata, en la escuela hemos, tenemos también un grado un poco más generalista, que te permite tocar un poco de cada una de ellas. Y después, más adelante en tu futuro, en, en, ya cuando estás en cuarto curso, decidirte si quieres por alguna de las ramas, que además que además te va a dar acceso al máster, porque como he dicho anteriormente, un graduado es un ingeniero técnico, un máster es un ingeniero, entonces tenemos aquí el máster habilitante que te da la calificación de ingeniero y un grado en tecnologías de telecomunicación te permite acceder directamente a ese máster. Además, con un programa que nosotros tenemos muy especializado para personas, digamos así, con muy, muy reducido en el número de plazas, que es el programa integrado de grado y máster, que es un... Programa que básicamente lo que te hace es ser la antigua ingeniería, la de, de pre-Bolonia, que muchos de vosotros evidentemente no habréis vivido porque uno ya va para viejo. ¿vale? Entonces, lo que te permite recogerte según acabas de la, de la selectividad y sacarte como, como master, Bien, Este programa, de hecho, tiene el sello también, tiene el sello de calidad y gris. Vámonos a la última rama que nosotros tenemos, que es la rama en eh, ingeniería industrial. Aquí tenemos dos titulaciones. La primera de ellas, de nuevo, la que linda con la rama de telecomunicación, que es electrónica y automática industrial. Fijémonos que nosotros, y os lo voy a explicar con un ejemplo que es paradigmático, aunque no es exclusivo, como casi todo lo que os he contado. Eh, pensemos en un Amazon, ¿bien? En un Amazon, en un centro logístico de Amazon, en ese centro logístico tenemos un montón de cosas y tenemos una serie de elementos, brazos robotizados, sistemas de transporte, de cajas y demás, que todo ello tiene que ser creado, montado, coordinado y controlado para que el paquete que yo pido es el paquete que yo recibo. Un graduado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial se dedica, entre otras muchas cosas, a diseñar, montar, y operar esa tipología de sistemas. Es decir, estamos hablando de un perfil de una persona que le gusta mucho la industria, que además va a trabajar no solo en esa parte, sino también en todos los sistemas de adquisición de eh, la información necesaria para realizar ese proceso y además puede trabajar también en toda la parte energética, es decir, en todos los sistemas de energía que necesita esa planta para producir. De hecho, en nuestra escuela tenemos... Profesionales, ingenieros, investigadores, profesionales, científicos, profesores, si queréis, que están terriblemente especializados con un nivel increíble en la parte de energías renovables. Tanto en la, desde el, el procesado, lo que es los sistemas de adquisición, es decir, geometría de, de, los, de, de los aerogeneradores, placas fotovoltaicas fotovoltaicas taicas, termosolares, los sistemas de conversión de esa energía natural en energía eléctrica, sus sistemas de almacenamiento, sus sistemas de distribución e incluso en, en ciertos departamentos, y vuelvo a meter a la ingeniería informática, a la ingeniería de telecomunicación en esta rama, a la predicción de cuánta va a ser, el, si queréis, el sol y el viento que vamos a tener para poder producir esa eh, electricidad que nosotros necesitamos. ¿Bien? Eh, hay otro grado, que es el grado de ingeniería de tecnologías industriales, que haciendo la similitud con el de tecnologías de telecomunicación, lo que nos hace es dar una versión una visión no especializada como el grado de ingeniería electrónica y automática industrial, sino que nos dé una visión amplia. Nos habla, nos habla un poco de electrónica y automática industrial, otro poco de energía, otro poco de electricidad, un mucho de mecánica, un poquito de, de química, para que tengamos un ingeniero mucho más polivalente que además nos permita acceder al máster en ingeniería industrial con la misma mentalidad, con la misma línea que estamos trabajando en la rama de telecomunicaciones, es decir, recoger a uno de vosotros, según acaba de hacer lavado, y llevarle en toda su trayectoria curricular hasta sacar, como por favor, producto final un ingeniero industrial. Encima de todo esto, como ya os he dicho y voy a hablar dentro de un par de minutos, tenemos pues másteres más especializados en algunos aspectos, como puede ser, tenemos un buenísimo máster en ciberseguridad, en dirección de proyectos eh, software en proyectos para la web, un máster en, en analítica de datos y además por primera vez para el curso que viene vamos a ofertar dos nuevos grados que combinan ramas de conocimiento. El primero de ellos es un doble grado en informática y administración y dirección de empresas, de tal manera que la persona que egrese de ese doble grado va a tener un título en administración y dirección de empresas y un título en ingeniería informática. Estamos hablando de uno de los profesionales más demandados actualmente en el mercado. Si miramos las listas de profesionales, el primero siempre sabe y los ingenieros de cualquiera de las ramas que os acabo de decir están entre los diez primeros. Pues imaginaos el nivel de empleabilidad que va a tener la combinación de estos dos titulaciones. El otro doble grado que vamos a sacar es un grado pionero en España combina la rama de ingeniería de telecomunicación con la rama industrial, y es el graduado, el doble grado en electrónica de comunicaciones y electrónica y automática industrial. Tendremos a un profesional que nos abarque, pues digámoslo así, eh, un amplio espectro de, lo, de la transformación digital que nosotros estamos viviendo a día de hoy, pero desde el punto de vista desde la industria hasta la infraestructura de telecomunicación ya está rozando ya el software. ¿Vale? Tendremos una persona que, por ejemplo, para todo el tema de industria 4.0, smart Environments, será el profesional ideal. Y esos, y esos son, curso, son dobles grados que vamos a implementar de nuevo por nuevos en el curso 21-22. Bien, esto es más o menos todo lo que os quiero contar de las ramas, pero, pero la universidad no es solo eso. ¿vale? La universidad hay que vivirla y, y para vivirla se vive de muchas maneras. Una de las maneras es... Eh, con la participación empresarial. Una de las características más, más eh, propias de nuestra escuela, que está en la idiosincrasia, que está en el ADN de nuestra escuela, es la relación con las empresas. Eh, para que os hagáis una idea, primero, estamos en un entorno privilegiado. El corredor de Denares, desde Madrid hasta Guadalajara, es una zona industrial muy buena, muy prolífica. Y de hecho, nuestros ingenieros, los que no se quieren ir al extranjero, si tienen una empleabilidad casi total, y ahora os, digo, ya os defino qué es eso de casi total, en el corredor de, casi, casi en el corredor de Lenares desde Madrid hasta aquí. ¿Y por qué? Bueno, primero, evidentemente, porque la formación que nosotros les damos es excepcional. entonces no es porque yo soy el director, sino porque antes de ser director yo ya sabía que esto, que esto ocurría. Pero también porque tenemos un número en muy grande de convenios con todas esas empresas, unas aproximadamente 500 empresas. Además hacemos actividades para que las empresas se involucren dentro del desarrollo profesional y curricular que tenéis vosotros en nuestra escuela, como lo que podéis ver ahora mismo en el cartel, una feria de empresas que hemos, teníamos, hemos hecho tres ediciones. Y estos dos años, pues, lamentablemente, por la pandemia, no las, no las hemos podido hacer en la escuela, ¿vale? Seguimos teniendo nuestras relaciones con las empresas un poco más virtualmente, pero estamos deseosos que venga la vacuna y que todo se recupere la normalidad para poder tener otra vez aquí a todas las empresas y a todos los colegios profesionales para que os ayuden a decidir vuestro futuro. Y además eso, esa decisión de vuestro futuro es muy importante y, y, creemos, y lo creemos sinceramente. Que nuestra escuela es muy buena para eso, porque en todas las métricas que nosotros manejamos, lo que nos está diciendo es que un ingeniero informático, un ingeniero de telecomunicación, un ingeniero industrial, grado, máster, tiene trabajo seguro en el primer año estas tasas de empleabilidad a 12 meses estamos hablando del 97%, paro técnico, pero es que voy a retroceder, es que el, el, este 97% baja a un 94% cuando estoy hablando de, seis, de encontrar trabajo en 6 meses, baja a un 92% ¿vale? cuando estamos hablando de 2 meses, y esos periodos de 2 meses no es porque no que, eh, tengas trabajo, es porque estás intentando encontrar cuál es el que más te gusta. Nuestros, eh, de hecho, en cierta manera... Eh, ¿Tenemos algún problema para que nuestros estudiantes acaben el trabajo de fin de grado? Porque casi todos ya están trabajando. Entonces tenemos, tenemos ratios de empleabilidad enormes, buenísimos en empresas del sector que además hacen ingeniería de verdad. ¿vale? Ahí tenéis muchísimos ejemplos. Telda, Indra, Everest, IBM, eh, incluso empresas que están aquí en el parque tecnológico, como es eh, Mecanizados Sesquivano, eh, Muchísima relación con las asociaciones y colegios profesionales, de hecho, yo pertenezco a la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación a nivel nacional, para, como muestra de la implicación que tenemos en vuestro desarrollo profesional. Y esta es solo una de las partes. ¿vale? También os animamos a que vengáis a, a la escuela porque la, la Universidad de Alcalá es seguramente la primera en España en términos de internacionalización. Bien, eh, tenemos convenios con universidades de todo el mundo, no solo centrados en el, en, en el ámbito de europeo, sino también tenemos convenios con universidades en Asia, en, Estado, en Norteamérica, en Estados Unidos y en Sudamérica. Y más, eh, eh, aquí mi, mi compañera Elena, Elena Campo, mi, la directora internacional, están a puntito a puntito de, de conseguir un hito dentro de la Universidad de Alcalá, que es un doble grado con una universidad argentina, una doble titulación con una universidad argentina, seguramente de las dos o tres más prestigiosas que es la Universidad de Córdoba. Estamos, estamos seguramente incluso para el año que viene ya lo tengamos casi perfilado. Además, nosotros el, el tema de la internacionalización lo llevamos en el ADN. A veces os cuesta que os vayáis, no porque os queramos echar, sino porque muchos de vosotros, aparte de estar muy cómodos con nosotros, pues los, el Erasmus se suele hacer cuando ya estamos en los últimos cursos y eso hace que, que muchos de vosotros hayáis decidido pues, bueno, pues, pues entraros en una empresa a trabajar y entonces el, el interés por, por, por hacer un, un intercambio internacional pues, disminuye, pero también os debemos decir el 100% de los chicos de nuestra escuela que piden plaza en el extranjero, pues, pues se obtiene y diréis, oye, y ahora con la pandemia, pues, pues ¿cómo se está haciendo? Pues estamos... La verdad, repensándonos, renaciendo en esta cosa, estamos buscando, estamos trabajando en incluso convenios híbridos que nos permitan pues, pasar una cierta cantidad de tiempo allí y otra aquí en modo virtual, pero compartiendo experiencias para aquellas personas bueno, pues, que, que tengan algunas dificultades que además no sean viables a la hora de que cuando recuperemos nuestra capacidad para viajar. Pero verdaderamente lo que queremos de vosotros es que vayáis, que viajéis, que vayáis a otra universidad, que veáis otras culturas, que, que cojáis esa fuerza y esa experiencia en otros lados y que después pues, que, que volváis. Para prepararos para ello, nuestras titulaciones además eh, tienen, hemos implementado dos instrumentos, el primero de ellos es que en, la, en las titulaciones de telecomunicación, el más del 40%, ya porque ahí pone 40%, pero ya es más del 40%, lo puedes realizar en idioma inglés, preparándote por si te quieres hacer un intercambio internacional. Las que no, tienen, se están trabajando en una modalidad llamada English Friendly, que es que todo el material se proporciona en inglés, ¿vale? al menos un grupo se proporciona en. En, en inglés y además en ese sentido pues estamos haciendo charlas y, y labores de concienciación para intentar mejorar todo el tema de internacionalización y para contaros exactamente qué es lo que estamos haciendo Bien. y además y además le vais a permitir que, que nuestra escuela y ahora os pondré un vídeo es muy potente en investigación pero que muy potente estamos primero metidos en muchos organismos eh, nacionales e internacionales eh, nuestro gerente, el gerente de la universidad que pertenece a la escuela es Felo de IEQ, por ponernos un, un ejemplo ¿qué es el IEQ? Pues el IEQ es seguramente una institución de ingeniería, una de las dos, tres más importantes del mundo ya se encuentra eh, en la cabeza de esa institución y no es el único, aquí dentro de la escuela tenemos más personas que están a, que están a ese nivel que están a ese nivel eh, en ese sentido además tenemos grupos de investigación que trabajan con empresas como quien dice, todos los días. Y ahora me voy, me permitís, simplemente por, por, por poneros un ejemplo. Nosotros, yo trabajo con una empresa, una cátedra de investigación con ISDEFE, que también tiene un compañero de ciencias de la computación. Tenemos cátedras de investigación pues, con INDRA, por, por poneros un ejemplo, pero y, tenemos muchas más que hacen que la empresa esté completamente integrada aquí dentro. Esa completa integración lo que nos permite es, que si por alguna razón, pues en vez de desear en coger vuestra trayectoria profesional a través de prácticas en empresa, queréis empezar trabajando con nosotros dentro de un grupo de investigación en proyectos, ya sea proyectos de investigación fundamental o proyectos orientados con empresa, que lo podáis hacer. Y además, como, como somos fuertes, como somos buenos en investigación, muchas veces todo se... Eh, trabajo que hacéis, aparte de valeros curricularmente, pues bueno, pues hay becas y hay eh, tanto en las prácticas como en empresa, como aquí dentro de los grupos de investigación con la cual evidentemente pues el trabajo es remunerado ¿vale? Si sí me gustaría eh, poneros este, el, el vídeo, Elena, ¿se puede poner el vídeo? ¿Y se puede oír el vídeo? ¿Poner el vídeo? Sí, sí, continúa porque... Porque vale, ahora mismo, mismo se está visualizando. Podemos continuar. Vale. Fijaos y además que me gustaría resaltar, fijaos en esa imagen que aparece, ¿vale? En esa imagen de un, de un niño. Además, eh, la escuela, una, una de las cosas de las que estoy más orgulloso es que la escuela tiene un importante componente social. Al final la ingeniería tiene que valer para eh, Evidentemente, todos, supongo que todos vosotros, vuestros padres, si me están escuchando, estarán preocupados de que os labréis un futuro, que ganéis un buen dinero, que tengáis un futuro prometedor y que seáis felices en vuestro trabajo. Y es, y es totalmente cierto, razonable y loable. Pero también concebimos que la ingeniería tiene que tener un fin social. Y para tener un fin social tenemos que hacer cosas que nos mejoren la vida. Y nos pueden mejorar la vida en muchos campos. Como ya antes os he comentado, tenemos grupos de investigación que trabajan en sostenibilidad, en cambiar los mecanismos que nosotros tenemos de utilización de combustibles fósiles, carbón, petróleo, por energías renovables. Pero también nosotros estamos trabajando en algunos aspectos ya incluso mucho más directos, en mejora de la vida directa de las personas. Aquí dentro hay proyectos en los cuales se desarrollan máquinas, perdón, sillas de rueda autónomas con sistemas de sensores que te permiten caminar. Hay programas que hacen profesores para mejorar el proceso de aprendizaje de niños con alguna, dificil, alguna discapacidad, con alguna limitación. ¿vale? Por ejemplo... Eh, eh, si hay un programa muy concreto y muy bonito para, para niños que estén con espectro autista. Hay uno de los que estoy de verdad más eh, emocionado, si me permitís, que es el, el proyecto de Padrino Tecnológico, que es un, un conjunto de profesores que se han aquí aliado y han construido, un, pues, pues, no os diré una cátedra de investigación, porque no tiene una financiación clara y concreta detrás, eh, sino que es muy altruista y lo que se encena es a construir soluciones. De movilidad para niños con distrofias motoras, y, y es verdaderamente. Si ponéis Walker Plus y en, en YouTube, veréis un vídeo súper emocionante de cómo un niño con una discapacidad motora, pues con un andador de estos de bajo coste, se puede poner a andar, y es verdaderamente emocionante, pero incluso. Eh, en el ámbito informático, tenemos aquí un, un compañero que, que trabaja dentro, trabaja con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para ayudarles con los algoritmos, con la potencia del conocimiento que nosotros tenemos para convencer el cibercrimen y alguna de las falsas partes del cibercrimen que es verdaderamente tenebrosa, ¿vale? que es, por ejemplo, la pedrasti Tenemos aquí incluso gente que está condecorada por la Guardia Civil. E incluso en la pandemia, nosotros, los, los ingenieros, cuando no había material, hemos puesto todos los recursos humanos y materiales con, con todo el apoyo de la universidad para crear material sanitario. Y se han creado desde mascarillas, desde pantallas, como podéis ver en la imagen, e incluso algunos prototipos de máquinas de ayuda, no respiradores, porque eso es otra cosa, sino de máquinas de ayuda a, a, a, a la respiración. Y todo eso, y además, mirad, ahí tenéis en la imagen incluso un sistema que se ha sido desarrollado aquí, que ha utilizado la Unidad Militar de Emergencias para desinfectar un, un sistema niola, con un proyecto europeo pionero en, en España. Con lo cual, quiero transmitiros que para todos aquellos que tengáis inquietudes a la hora de decir, bueno, pues quiero continuar mi, mi desarrollo formativo, tenéis la mejor posibilidad. Y para todos aquellos que queráis iros al mercado laboral, no, a, habrá pocas escuelas que os preparen como nosotros y poco más sí me gustaría ahora incluso deciros alguna cosita más con respecto a la vida universitaria aquí está con nosotros la gente de las delegaciones de las dos delegaciones que nosotros tenemos en la escuela la delegación de la escuela politécnica superior y la delegación de informática mis chicos como yo les yo, yo, como yo les llamo muchas veces eh, la relación entre los estudiantes la dirección de la escuela las direcciones de los departamentos y de los profesores evidentemente como en todos los sitios con ciertas excepciones, pero yo creo que es, es muy buena, es, es verdaderamente cercana. Las delegaciones tienen la puerta abierta del director de la escuela siempre que quieran. Eh, de hecho, se comen mis toblerones, que los que tengo yo aquí en, en, el, en el despacho, hacen bien, así, no, así este director no, no engorda. Pero siempre hemos tenido la puerta abierta. Evidentemente, pues bueno eh, hay ciertas cosas que podemos solucionar y otras que no, pero siempre nos hemos caracterizado, y eso lo podrán decir ahora, por, eh, por nuestra cercanía, por intentar echar una mano y porque además, como, les, como la edad media de nuestra escuela es relativamente joven, y aunque me veáis aquí con canas, yo tengo 44 años, lo cual soy relativamente joven para ser... Profesor de universidad, para ser director de la escuela, por supuesto, y eso hace que nos encontremos muy cercanos con nosotros. Pues no sé qué más contarme, no quiero enrollarme muchísimo más, porque llevo ahí como tres cuartos de hora hablando. Si tenéis alguna duda, alguna cuestión, y si no, Elena, pues te, te devuelvo el control y muchas gracias por haberlo preparado. Muchas gracias, muchas gracias, Antonio, el director de la escuela. Pues lo primero, pues a mí me gustaría que participaran tus chicos, nuestros estudiantes, nuestros representantes y. A mí me gustaría preguntarles, dirigirles una pregunta eh, pues para que nos cuenten un poco por qué eligieron la, la Universidad de Alcalá, por qué han elegido la escuela politécnica para estudiar una ingeniería. Ay, hola, me pongo la cámara. Sí, hola. Hola eh, Elena, ¿cómo hola. estás? Bien, bien. Un poco nerviosa. Bueno, pues la verdad es que bueno yo soy Elena, soy estudiante de la Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones y además pertenezco a la Delegación de Estudiantes junto a mi compañero Cosmin. Y bueno, la verdad es que yo elegí la Universidad de Alcalá porque siempre, bueno, yo siempre he tenido mucha ilusión por entrar a la universidad y siempre me ha interesado mucho y por lo que ha estado comentando nuestro director, lo de las salidas profesionales que siempre tenemos... Eh, esa incertidumbre de nuestros padres de quieren lo mejor para nosotros y, y entonces quieren que tengamos lo mejor y la verdad es que yo soy súper súper contenta porque estoy convencidísima que gracias a la Universidad de Alcalá voy a tener muchas áreas profesionales porque es solo con ver los convenios que tiene nuestra escuela y eso es maravilloso porque tienes una oportunidad siempre abierta y es genial y bueno Yo sobre todo lo que quería recalcar es que, que no pierdan esa motivación y esa ilusión que sueles entrar a la hora de estudiar eh, una carrera que es lo que te hace ilusión y lo que te gusta y que realmente no, no se debe de perder, es lo que tenemos que arrastrar hasta el final. Y sobre todo que se queden con el mensaje de que si realmente les gusta esto, que lo van a disfrutar como nunca. Tal vez los primeros años pueden llegar a ser algo más pesados, porque normalmente suelen ser los años en los que las matemáticas, las físicas, que son las herramientas básicas que vas a tener que utilizar el resto de, de la carrera. Pero de verdad que los animo a superarlos y llegar hasta donde se merecen estar. Además en esta etapa de nuestras vidas no va a consistir solo en estudiar, como nos han comentado. Realmente creo que se tiene la oportunidad de crecer como personas de un montón de maneras y más aquí. Y Además tienes un montón de cosas en las que puedes participar y conocer a mucha más gente y crecer como persona, como lo es la representación estudiantil, que yo por ejemplo estoy ahí y me desvivo por ella sí. eh, también tenemos un montón de cosas más como es el equipo de ah. la Watcher Robotic que participan en un robot sí, y está súper es genial, está genial. Ahí me... sí. además ahora estamos intentando sacar otros proyectos así que es, es maravilloso también tenemos lo que son las actividades que las mismas delegaciones solemos organizar con la dirección como fue el hackathon del año pasado que tuvo una acogida súper guay y la verdad es que es genial poder trabajar así con una dirección así, así que estoy súper contenta y como pueden ver hay un montón de oportunidades para hacer de nuestra vida universitaria algo genial y además de estar formándonos como ingenieros y adquirir las competencias necesarias de cara a nuestro futuro profesional así que yo les animo un montón a conseguir todo lo que ellos se propongan y sobre todo estudiar mucho que de verdad se necesita pero que todo se consigue así que esa por lo menos es mi experiencia Cosmin estaba por ahí, ¿no? Sí, Sí. Feliz, buenos días Hola, Cosmin Cosmin es bueno. el, delega, el delegado, el representante en la delegación de los estudios de la rama de informática Cuéntanos, Cosmin Cuéntanos un eh, poquito de tu experiencia En este caso, respondiendo a tu pregunta eh, yo vine aquí a la Universidad de Alcalá por aula, precisamente por aula, pero aula de hace, de hace unos <risa> cuantos años y... La verdad es que eh, me pudieron convencer, sobre todo por la cercanía y por lo pequeña que es la universidad. No estoy seguro de esto, pero creo que el, la UH es de las universidades más pequeñas de aquí de la comunidad. No sé si es la más pequeña, pero de las más pequeñas. Y eso es algo muy positivo, mucho más positivo de lo que parece. Porque el hecho de que seáis 40 compañeros en clase en vez de 100 o 70, 80, hace que el docente conozca tu nombre lo primero, okay. e incluso pueda conocer tu situación, tus problemas, pueda eh, ayudarte, pueda conocer tus inquietudes, pueda recomendarte cosas, entonces eh, ese fue el motivo por el que yo, el que yo elegí la, la Universidad del Canal Y eh, me gustaría traer a, a los estudiantes que estén viendo esto y que me estén escuchando un mensaje, en este caso de Esperanza. En la universidad, <risa> en la universidad hay vida. Esto es un poco extraño, ¿no? En plan, en la universidad hay vida. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo es la vida en el instituto? Normalmente vas a clase seis horas, siete horas, tienes un recreo, te apuntas obviamente a actividades a extraescolares, etcétera. Y es bastante divertido, está genial. Pero en el, instituto, en el instituto no pasa nada si solo vas a clase, vuelves a casa, estudias y ya está. Pero en la universidad hacer eso es un pecado, un pecado capital. No puedes solo pasar por la universidad. A ver, ahora con la situación sanitaria sí ver, que... Sí, Sí que el no es tan pecado realmente, pero en, en una situación normal, mmm, lo habitual y lo recomendable es venir aquí por la mañana y no volverte a casa hasta por la tarde, hasta muy tarde. Hmm. Eh, obviamente estudiar es lo más importante, pero no es lo único, tal y como ha dicho mi compañera, no es lo único que hay. Tenemos, por ejemplo, aquí al lado, bueno aquí en la, en la, en la escuela, un, un gran servicio de biblioteca, un, un, una gran cantidad de libros, tanto físicos como, como electrónicos. Entonces, de cara a estudiar está genial para tus clases que vayas a tener, para, para las distintas asignaturas, pero no solo eso. Si en tu tiempo libre a ti te apasiona y te gustaría leer, yo qué sé, El Quijote en castellano antiguo o cualquier cosa que te apasione, que te apasione distinta de tu carrera, lo puedes hacer perfectamente porque se ofrece este servicio. Además, también tenemos una cafetería estupenda y aquí al lado, a dos pasos, a dos pasos literalmente, el servicio de, de, de deportes con un montón de actividades y un montón de cosas que puedes hacer. Y luego, dentro de la propia universidad, dentro de la propia escuela, casi semanalmente se organizan actividades, eventos, charlas, ponencias, cursos, etc. E incluso puedes organizarlo tú mismo como estudiante. El, el, porque al final en la universidad eres un estamento más y tienes poder de decisión, de decisión y de acción mediante la delegación, en este caso. Ayudamos a nuestros compañeros con sus problemas, revisamos las guías docentes, organizamos casi cualquier actividad que se te ocurra en la eh, presentación que antes eh, ha mostrado eh, nuestro señor director, se veía algo, algo llamado hackatón. Ese es un gran evento que organizamos los estudiantes en este caso. Por poner un ejemplo, en este caso más personal, anualmente se organiza un torneo de ajedrez aquí. Sí. Antes de, de la pandemia era presencial, eh, un tablero gigante, piezas gigantes, la, la gente pasándose lo genial. Este año, telemático. Pero esto es, se organiza porque eh, a mí no se me da bien el deporte. Yo soy un fanático de ajedrez. Entonces, llegué a la delegación y dije, oye, ¿qué tal si organizamos un torneo de esto? Y les pareció maravilloso, les pareció una gran idea. Y al final se consiguió sacar adelante. Y además de esto, aquí es donde conocerás a los que sean tus amigos casi de por vida. Sí. Porque los amigos que tienes en el instituto, en incluso los que tienes de la infancia, son grandes amigos y los vas a mantener. Pero mientras tú estudias, por ejemplo, la ingeniería, ellos van a estudiar filología, economía, medicina, etcétera. Mientras los compañeros que conozcas aquí en la universidad van a compartir contigo las preocupaciones, van a compartir contigo profesión y van a poder ayudarte porque van a vivir el día a día contigo. Entonces, eh, sea cual sea el, el motivo por el cual elijáis vuestra universidad, el mensaje que os quiero traer es que por favor, viváis la universidad y no solo paséis por aquí. Y por Muchas contigo. gracias, Cosmín. Mira, os doy la razón a los dos. vale eh, Yo creo que a ver, si me oye mi mujer esto me mata, pero una de las épocas más felices de mi vida ha sido cuando, cuando, cuando estaba dentro de la universidad. Eh, y, y es más, ahora mismo, bueno, eh, tenemos la pandemia y esperamos retomarlo, pero teníamos el, lo que llamaban las delegaciones eh, los Jueves Locos, que yo lo llamaba, por llamarlo de una manera un poco más decente, lo llamábamos los Jueves de Actividades y todos los Jueves, ¿os recordáis que y hacíamos algo? algo, algo entre las delegaciones y, y, y, y la dirección, algo para animar, una actividad que, bueno, salvo el karaoke, que se nos dio un poco mal porque hacemos mucho ruido, pues casi todo lo demás pudo hacerse adelante. Y eso está, y como dice Cosmini, como dice Elena, pues porque estudiar es fundamental, correcto, y a nadie lo negaré, y que tenéis que meter muchas horas y que la ingeniería al principio es dura, muy dura, los dos primeros cursos, pero chicos, es que ten, nunca vais a tener otra vez 18 o 19 años y, y pasarlo bien dentro de vuestros de, de estudios es fundamental. Y yo creo que aquí, aquí lo hacemos, a ver, lo, a ver, las delegaciones las tengo ahora mismo compradas para, para decir esto, ¿vale? Pero... Eh, Creo que lo hacemos relativamente bien. El, incluso en la fiesta del patrón, pues tenemos el torneo ajedrez, pero hemos hecho un escape room, hacemos competiciones deportivas, hacemos todo lo que podemos para que verdaderamente, como somos, como ha dicho Cosmin, una, una, bueno, somos una escuela grande dentro de una universidad pequeña, porque bueno, nosotros somos, pues somos muy grandes, pero es verdad que la universidad de Alcalá dentro de España es de tamaño medio y de las. De la comunidad de Madrid, pues estamos en la parte baja. Y eso hace, como dice Cosmin, que, que, que nos conozcamos. Yo me conozco el nombre y situación de cada uno de mis alumnos. Yo di en cuarto y tengo 20 o 15. Entonces me, me los conozco. Y eso yo creo que, que es positivo para todos. Es positivo desde el punto de vista de, de docencia, es decir, porque al final puedes acompasar un poco los ritmos, de, a, a, sobre todo en los cursos altos. Pero también es importante desde el punto de vista personal porque, pues, porque hace que las personas, pues, al final, os pues, cogemos cariños. Incluso a Elena le he cogido cariño. ¿vale? No, a ti no, a ti sí, digo a la Elena de delegación. Muy bien, chicos. La verdad es que estamos muy orgullosos, ¿no? De de nuestros estudiantes, de la actividad que tienen, de los concursos y de los premios que ganan también, mm. porque suelen participar en premios, concursos a nivel nacional, incluso internacional, y, y bueno, tenemos primeras posiciones y muy interesantes en colaboración también con los colegios de profesionales. Sí. Eh, bueno, cambiando ya de tercio, eh, nos preguntaba Fernando que cuántos alumnos ver, entran cada año. Os, os pego un barrido, ¿vale? De, de, mm. de esto. Rama de informática... 75 alumnos por cada uno de los grados, ¿sí? Sistemas de informa Ingeniería Sistemas de Información, Computadores e Informática, con carácter general, 75. En el curso 21-22, hay 25 plazas del grado de Ingeniería Informática que van a irse derivados al eh, doble grado en Informática y ADE, ¿vale? Entonces, sería 25 para el doble grado de Informática y ADE, 50 grado de Ingeniería y Informática y 75 para los demás. Bien, me voy a rama de Telecomunicación. De nuevo, con carácter general, es 75 para cada uno de ellos. Para el grado en tecnologías de telecomunicación, quitamos 15 plazas ¿vale? para hacer el programa integrado. Entonces, tenemos... 50, 75, ya no sé ni si estar, 60 plazas para el de tecnologías de telecomunicación, 15 para programa integrado, 75 para sistemas de telecomunicación, 75 para telemática y como vamos a montar un doble grado en electrónica y automática industrial, el, el, el grado en mecatrónico, doble grado mecatrónico, si queréis llamarlo, tendremos 50 en electrónica y comunicaciones y 50 para electrónica y automática industrial, que es el otro del que detraemos las plazas y el grado en tecnologías industriales estaríamos hablando de 50 plazas. ¿vale? Notas de corte, os comento eh, ya os ha dicho ya os ha dicho eh, os han puesto Marisa que, no, dónde consultarlo para que os hagáis una idea así a bote pronto. El, el programa integrado tiene normalmente una, un, una nota de corte de 10, entre 10 y 11 ¿Vale? 10,40 ha sido la, la otra vez, el programa integral de Tecnologías de, tele, de, de, de Telecomunicación. El resto de, de grados, pues el de Tecnologías de Telecomunicación, en primera instancia normalmente está en un 6 y pico, y los demás en, rozando el 6. Me voy a la grama de Industriales, grado de Ingeniería Informática estamos hablando de una nota también alta, unos creo que eran 10 puntos alrededor, el grado de ingeniería de computadores rozando el 6, y el grado de perdón, el grado de ingeniería de computadores entre 6 y 7 y el grado de ingeniería de sistemas de información rozando el 6. Y en la parte de industriales, tenemos el grado en tecnologías industriales, que creo que está cerca del 10, y el grado en ingeniería electrónica y automática industrial, que está cerca entre 8 y 9, 8 y pico. ¿vale? Para los másteres, tenemos, eh, lo hemos aprovisionado lo suficiente para que, a ver, con carácter general no se nos quede nadie fuera. Entonces, tenemos 50 plazas en cada uno de los dos másteres habilitantes que, que normalmente no están para, para, para absorber cualquier, cualquier demanda. ¿Vale? A ver, eh, ¿hay un grado en química? No. Lo que hay es el grado en tecnologías industriales, lo que tiene es, son asignaturas Dentro, dentro que hablan evidentemente hablan de química porque son comunes a la rama de informática, además se dan algunas asignaturas de tecnología específica, cuando ya haces el máster y ya tienes todo, lo que tienes es todas las competencias por decirlo de alguna manera, y todos los conocimientos en todas y cada una de las ramas de la ingeniería industrial, ¿es posible estudiar en un país europeo? Eh, eh, eh, eh, eh, a ver, de, Principio, Fernando, de nada, eh, estudiar en un país europeo, te hablas de irte de Erasmus. Marisa, ¿me dices irte de Erasmus? Sí, sí. Eh, pues mirad, es imposible irte de Erasmus, por supuesto, ¿vale? Eh, creo que tienes que tener aprobados, creo que son... 60, 120, pues creo que son 140, 160 CTS, es decir, un poco más de la mitad, creo que es un poco más de la mitad de la carrera para poder ir de Erasmus, y becas, pues creo que están, el 100% de los estudiantes que nosotros enviamos están becados. A ver, seamos razonables, esto no es una beca para tirar cohetes, ¿vale? Tiene una son la misma beca que dan en todas el resto de universidades. Es decir, para comer en restaurantes en restaurantes de este ya Michelin todos los días no te da. Es una ayuda. ¿Vale? Sí, lo que es importante también destacar es que de las solicitudes que, que recibimos de, de estudiantes para poder cursar, continuar sus estudios o hacer asignaturas en otros países, se están concediendo el 100% de las solicitudes con la beca. Entonces, en ese sentido, la capacidad de gestión y debido a los convenios que tenemos, pues facilita mucho las cosas para el que quiera pueda tener esa acción. Hay convalidaciones, nos preguntan, en el caso de las personas que puedan acceder por, por un grado superior o... Sí, claro. Es más, el... Para que os hagáis una idea, yo, yo no soy de aquí, yo soy de Santander y mi hermana es eh, profesora, es jefa de estudios en un instituto donde tienen bachiller y ciclos formativos ahí. Eh, mi opinión sobre la formación en ciclos formativos de grado superior es entre buena, muy buena o excelente, de, dependiendo del grado. Y además, creo que esos, esos chicos que, que vienen de ciclo formativo tienen. Tienen varias cosas buenas, ¿vale? No estoy desprestigiando los otro, simplemente decir que estos tienen cosas buenas. ¿no tienen un par de años más, lo cual hace que, que estés más sentado, es decir, en tu nivel de madurez es alto. Has trabajado la parte práctica muchísimo y eso te va a dar, pues bueno, que, que las asignaturas prácticas, pues que te las lleves de calle. Entonces, dependiendo del ciclo formativo del que vengas, nosotros estamos intentando reconocer... A, en el entorno de 30 CTS, es decir, medio año. Bien, hay, por ejemplo, en, en, hay muchos ciclos formativos de la parte de informática que, que podemos convalidar incluso más. Estamos hablando, creo que en algunos casos tengo hasta 42 cts Hay algunos, si, si te vas de un nodo de informática a hacer un nodo de industrial, pues mira, te voy a poder reconocer menos, ¿vale? Pues porque estamos muy lejos y lo que no puedo hacer, pues lo que no podemos hacer es... Eh, Reconocerte algunas asignaturas que después te supongan un lastre cuando llegas a segundo o a tercero y no tengas ni pajorera ni peregrina idea de alguna de las, de las cosas. Pero con carácter general sí y además estamos en un proceso continuo de reestudio de los nuevos ciclos formativos con, con el servicio, en concreto con Concha Tecerina, una... una con Concha Tejerina, una de las personas del servicio de admisión, con el Vicerrectorado de Estudios de Grado y con la Comunidad de Madrid, viendo que cada vez que saca un ciclo nuevo, ver si podemos hacer una tabla de reconocimientos para con ellos. ¿Puedo trabajar mientras estudio para ganar algo de dinero? A ver, claro, la respuesta es clara, ¿vale? eh, Pero claro, es decir, al final... Veamos, y esto es una cosa que necesito dejar relativamente clara, es decir, con, si tú te matriculas a tiempo completo, el, el, el, el Espacio Europeo de Educación Superior entiende que tú vas a dedicar 40 horas a tu estudio, de las cuales más o menos 20 van a estar aquí, 20 son de docencia y otras 20, que ya son alguna más, si que lo digan Elena y Cosmin, eh, para estudiar. ¿Vale? Claro, si yo tengo 40 horas y después meto otras 20 en un trabajo, pues, pues, pues tengo que meter 60. Esto, esto es así, pero tampoco es para asustarse. Es decir, 60 horas más o menos lo que yo trabajo el lunes a viernes. ¿Vale? Eh, no, estoy, estoy... Sí, bueno, también tendríamos, discúlpame, pero también a, a, a tendríamos facial. que tener en cuenta que tenemos prácticas externas que sí, sí, son sí, remuneradas Ahora iba, a ello. Ahora iba a ello. También podemos irnos a una fórmula que es. Sí, si sí, lo necesitamos, no a tiempo parcial, si sí. tiempo completo son 60 CTS, tiempo parcial es hasta 48, y ahí tenemos un poco de margen. Como decía dice Elena, las prácticas con carácter general, todas las prácticas que nosotros tenemos aquí son remuneradas. ¿vale? Me vais a permitir que diga con carácter general, porque hemos tenido, durante este año de pandemia, se han suspendido algunas, algunas han sido complicadas, y, y, y hay que ser sincero, pues la situación ha, ha cambiado en este último año. Yo espero que se estabilice pero hasta que empezó la pandemia, el 100% de las prácticas eran remuneradas. Es más, teníamos un programa aquí en la Escuela Pionero, en la Comunidad de Madrid, que es las prácticas en excelencia, que es un programa de prácticas donde el desarrollo para combinado con ciertas empresas con las cuales aquí nosotros tenemos una relación muy potente ¿vale? para eh, desarrollos curriculares un poco más centrados con mayor probabilidad de quedarte en esa empresa incluso con una remuneración ligeramente superior al cual se accedía pues, por una combinación entre expediente y la entrevista con, la, con las personas de recursos humanos de la empresa. Es un programa que, que este año le hemos tenido que cancelar pues, porque, porque ha venido un coronavirus y nos ha fastidiado pero que el año que viene, bueno, el año que viene, espero poder retomar. Y además son créditos que cursas durante la carrera, ¿correcto? ¿vale? Es decir, son, mm, por ejemplo, en sistemas de telecomunicación, tenemos 10, 18 créditos, 18 créditos, ¿verdad? Sí, 18 créditos, es decir, el equivalente a tres asignaturas, en ingeniería informática creo que también son 18, pero no hay... Estoy no, estoy, entre 12 y 12, 18? Entre 12 y 18, ¿2? Que puedes elegir trabajar en empresa, o sea, bueno, trabajar, realizar las prácticas remuneradas, que siempre vas a tener un tutor que te oriente tanto en la empresa como, como en la escuela politécnica, o bien puedes elegir por hacer, eh, realizar asignaturas que pueden ser de carácter optativo, para hacer esas especialidades, como decías antes, ¿no? que preguntabais, ¿no? sobre química, ¿no? química ambiental. Y, y bueno, hay alguna preguntilla más. Eh, ¿Cómo van a ser las clases? ¿Cómo son las clases en esta situación que, que estamos viviendo? ¿Vamos a tener presencialidad? A ver, eh, mirad, la, la Universidad de Alcalá es una universidad presencial. Es decir, yo me vais a, me vais a permitir, me encuentro fatal cuando no veo a mis chicos. Es decir, yo, eh, es que, mira, a ver, lo, en, en, primero en esta situación de pandemia, pues la, la escuela la hemos diseñado para que no haya aglomeraciones y demás, y está un poco desangelada, ¿vale? Es decir, hay gente... En esta situación de pandemia, pero yo no, no, no veo la animación en la cosa que veo a todos los chicos por los pasillos. ¿vale? Eh, nosotros hemos mantenido un esquema de semi, en esta situación, en este curso 2021, una situación siguiendo las directrices de la universidad, un esquema de semi presencialidad, donde con carácter general las clases teóricas, que son más grandes, se han dado eh, vía la plataforma Blackboard, es decir, de manera telemática, y las clases eh, de grupos de problemas o de laboratorio y demás, intentando acomodarnos eh, a, a la situación, se han dado de manera presencial. Esta situación ha ido cambiando a mi gusto a mejor, de tal manera que en el primer cuatrimestre eh, fui como un policía, fuimos el equipo directivo como un policía militar diciendo, mira, este es el cuadre y aquí no nos salimos. Y durante el segundo cuatrimestre, viendo que habíamos mejorado un poquitito más, pues, pues lo que hemos hecho es, por ejemplo, en mi grupo de, de comunicaciones móviles, que doy en cuarto y en tercer y cuarto, pues, pues mi grupo le estoy dando tanto la teórica como la práctica de manera presencial, porque tengo 15 chicos. Entonces, 15 chicos en una ola de 40, pues me caben una ola de 40 en situación normal, de 30 en situación COVID, pues 15 me caben estupendamente. ¿vale? La perspectiva de cómo lo vamos a hacer el curso que viene, pues si no nos cae un meteorito o hay un apocalipsis zombie, nuestra idea es ir mejorando, es decir, aumentar ciertamente la presencialidad, porque... Eh, por aparte, que, que, bueno, que siempre estamos intentando considerar casos, casos de estudiantes que tengan familiares en riesgo y demás, y estamos haciendo lo que buenamente podemos, pues lo que entendemos es que hay que intentar ir volviendo a la presencialidad, siempre cumpliendo lo más estrictamente posible las eh, recomendaciones sanitarias tanto de la Universidad como de, de la Comunidad de Madrid y del Estado. Para ello, mirad, además, las delegaciones y nosotros hemos eh, estado intentando hacer las cosas medianamente bien y, y, y nos hemos reunido un montón de veces para, bueno, pues, por ejemplo, una de las cosas que me dijo nos dijeron las delegaciones fue que para los exámenes presenciales, oye, mira, intentad escalonarlos, poner er, rollos de papel, aumentad el número de, de iba a decir, frufris. De, de limpiadores de limpiadores para las aulas intentemos que todo el mundo esté sentado según vaya tiene el puesto asignado pues cosas que son muy de lógica que a veces no se te ocurren y que lo intentamos implementar ¿hay alguna cosa más? o algo que se me haya quedado el tintero ¿Cuánto es el nivel de abandono en los grados más duros? Es una pregunta mal, mal, malvada, ¿eh? Malvada. Hola, Fernando, es, es una pregunta malvada. A ver. En los grados más duros, el nivel está en un 45% de abandono en los dos primeros cursos. Es decir, el... para que os hagáis una idea, el... ¿cuál es el problema? A ver, y eso os lo pueden decir también Elena y Cosmi. Hay... Muchas veces está el, el, el repetidor insistente y, y, y gafe, que es el que te dice no te presentes a física 2, que esto es durísimo y demás. Y física 2 es durísima, no la vamos a negar, ¿vale? Pero, pero, pero además os es condiciona. Entonces, eh, las tasas de abandono al principio son fuertes. ¿no? Y no es negable. Es más, hay gente que lo que hace es, entra en primero y ve que no le gusta una titulación y se pasa a, a otra dentro de la misma rama y también cuenta como abandono. Eso incluso los he restado ya en este caso. Pero sí es verdad que una vez que pasas los dos primeros cursos, los dos, el nivel de abandono baja radicalmente. ¿Dónde se encuentra la pega, Fernando? Pues yo creo que, que, que en, en, en el hecho de que a veces no, te, no, no es lo que esperas no es lo que es. Y me explico. Primer curso, os digo así de memoria más o menos de qué va todo, hablamos de dos físicas, dos cálculos, un álgebra o una estadística, una programación y algo de, y algo de circuitos, ¿vale? Así, pues que en informática, pues bueno, hay una, un poco más de programación y, y tal, y en la parte industrial es un poco más de de teoría de circuitos o, o de, de, de termodinámica y cosas así, ¿vale? Pero claro, de hecho es que para que hagáis una idea se llaman asignaturas de carácter básico, ¿vale? Entonces, claro, tú vienes pensando en que vas a diseñar sistemas de telecomunicación o que te vas a plantear, alguien te va a plantear un problema, lo vas a partir en cuadricos y vas a hacer un software para cada uno, o que vas a manejar, vas a tener inteligencia artificial, o que vas a coger y vas a ser capaz de diseñar un brazo robótico o un sistema de... Eh, Energías renovables. Y te encuentras con cálculo 1, con cálculo 2, con álgebra, con ecuaciones diferenciales, pues claro, se te hace, se, se, se te hace cuesta arriba. ¿eh? Y yo lo entiendo. ¿vale? Entonces, claro, a veces el, el, el choque entre las expectativas y la realidad y en ese paso se hace duro. Entonces, primero, ingeniería, pues de toda la vida, esto es algo duro. ¿vale? Y esto a nadie hay que, a nadie hay que engañar. En son algo y después, si a eso le pongo encima, pues que, que, que, que incluso torno ve la culpa, pues yo intento vender mi moto, ¿vale? Entonces yo te vendo mi moto y tú llegas aquí y dices, ostras, es que para montar en moto yo primero tengo que montar toda la moto. Pues sí, hay que montar toda la moto. Eso sí, en tercero y cuarto, una vez que has superado los baches de estas asignaturas que no son tan eh, específicas, pues, pues la, los, las tasas de abandono tienden contra cero. Muy bien. Elena, no se te oye, ¿estás muteada? Que creo que es la frase de esta pandemia. Pues muchísimas gracias, director. Muchísimas gracias también a, a nuestros estudiantes por acompañarnos, a todo el equipo también que está ahí detrás, eh, que desde el Centro oh, de claro, Información Marisa. Universitaria nos apoyan y nos ayudan para, para orientaros y para atender vuestras peticiones. Y bueno, pues la grabación de esta sesión la, la tenéis, la vais a tener disponible en el canal de YouTube de, de la Universidad de, de Alcalá. Podéis ampliar información, seguirnos en nuestras redes sociales y bueno, pues daros muchísimas gracias y pediros que elijáis a, a la Escuela Politécnica de la Universidad de Alcalá en el próximo curso académico para iniciar vuestra vida, vuestra vida académica y animaros con ello. Os ver, deseamos sí. muchos éxitos con la EBAU. Y os esperamos en breve. Vale, muchas gracias a todos también desde el Centro de Información por uniros a esta jornada que yo creo que ha sido realmente informativa. Para cualquier otra duda, estamos a vuestra disposición en el Centro de Información en el 918855000 o también en el correo electrónico info arroba uh .es. Muchas gracias a todos.